miembro de la Oficina de Conocimiento Abierto de nuestra universidad. Bienvenido, licenciado. Sí, Me permito dar lectura a su ficha curricular. Jorge es licenciado en filosofía, egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México desde en el año 2015. Abordó el tema en filosofía mexicana con una tesis titulada Apología de la Malinche. Manuela Cebes o el retorno a la filosofía de lo mexicano desde una perspectiva yuniana. Durante el periodo de estudiante de Jorge, brindó apoyo en la Facultad de Humanidades, participando en diversas actividades que se desarrollaban en la coordinación de filosofía. Desde 2017 a la fecha, Jorge es responsable del Departamento de Visibilidad, Implementación y Monitoreo de la Oficina de Conocimiento Abierto ha participado en talleres referentes a herramientas de buenas prácticas de citación, temas de plagio, capacitaciones y ponencias en el área de acceso abierto dentro de la, de la misma universidad. Asimismo, Jorge participó en la elaboración de las políticas y lineamientos de nuestro repositorio institucional. En unos minutos daremos inicio a la conferencia UAEM, Inclusión en el Acceso al Conocimiento,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 Muchas gracias, maestra. Este, bueno, voy a poner la presentación. Ok, bueno, buenos días a todos. este quiero agradecer a, a todos los que están presentes. Eh, y bueno, vamos a comenzar. El título de esta ponencia es UAM, Inclusión en el Acceso Abierto al Conocimiento, Proyectos en Acceso Abierto. Eh, es un gusto poder participar en esta semana de Acceso Abierto 2020, en la cual poder hablar un poco sobre eh, qué ha hecho o cuáles son las plataformas que tiene nuestra universidad eh, a favor del acceso abierto. Como sabemos, la, la universidad autónoma del estado de méxico es una eh, es pionera en, en, en este movimiento de acceso abierto eh, y bueno y para ello tiene diferentes plataformas en las cuales ahorita vamos a hablar un poco de ellas eh, una de las eh, palabras importantes dentro del acceso abierto es democratizar la ciencia dentro de bueno, democra, demo, eh, democracia viene del griego demos que es pueblo y crato, poder. Esto nos da una idea de qué es el, eh, la democracia, qué es el poder del pueblo. Pero ahora, poniéndolo dentro, fuera de la política, poniéndolo dentro de la ciencia, es tratar de esa inclusión de que todos los ciudadanos, todas las personas puedan acceder sin ningún problema a lo que se hace dentro del campo de la ciencia. Eh, esto podría ayudar este, en, las, en la realización de, de la misma ciencia. Y un ejemplo claro lo podemos ver en esta eh, etapa que estamos viviendo a través de la, de la pandemia. Muchos artículos eh, en, que hablan acerca de la de, de esta pandemia del COVID, pues están en acceso abierto. Muchas empresas grandes, o este, tanto nacionales como internacionales, han abierto este estos artículos para que tanto los ciudadanos la sociedad en sí como los investigadores puedan acceder a lo que se está haciendo eh, en otros países en, eh, acerca de estos estudios como tal esta es una de las partes que, que importa mucho dentro del campo del, del acceso abierto que es democratizar la ciencia para que todos podamos acceder a ella uno de los grandes problemas que, que tenemos este que tenemos al momento de buscar información es eh, lo llamado infoxicación ¿qué es la infoxicación? Eh, rápidamente es el exceso de información muchas veces nosotros buscamos eh, en la web eh, a, a, bueno, un ejemplo, ponemos en, en el buscador una, una palabra la que sea y nos sale eh, muchísimos resultados aquí el problema es saber cuál es un, un estudio verdadero y cuál no. Entonces, eh, el problema es saber qué vamos a elegir como verdadero y qué vamos a elegir como malo. Esta infoxic eh, infoxicación es entonces es el exceso y sobrecarga de información. Entonces, para ello, eh, vamos a tratar de elegir sobre qué estudio vamos a, a, a realizar o nos sirve para nuestra investigación. Para ello existe lo que son este, las plataformas en acceso abierto y las plataformas en eh, cerrado. Aquí vamos a, a, a verificar que las plataformas en acceso abierto es información confiable. Eh, esta información eh, nos podríamos, este, podríamos abordarlo sin ningún problema, puesto que eh, el fundamento que lo abordan sabemos que vienen de alguna institución o de algún... Este, investigación que es que, bueno, que es este, buena o confiable. Sin embargo, también existen otras que solamente, bueno, como un ejemplo, como algunos blogs, que no sabemos qué tan veraz es la información que se carga ahí. Entonces, el problema es saber qué información debemos de, de aceptar como verdadero y qué información es, perdón el término, basura. Eh, entonces, para ello nos sirve este tipo de plataformas. En el mundo existen muchas, pero también existen las, este, la información engañosa. Para ello entonces, ¿qué es el acceso abierto? Dentro de toda esta semana de, este, que ha pasado, hemos visto todo lo que se ha dicho acerca de qué es el acceso abierto. Entonces, el acceso abierto es para que permita... Eh, que cualquier usuario pueda acceder a la información, pueda leerlo, descargarlo, imprimir, buscar y compartir eh, sin ningún tipo de problema. Aquí el único problema es la conexión a Internet. Mientras tenga Internet nosotros podemos acceder a esta información. Afortunadamente muchas universidades, eh, muchas plataformas ya están uniéndose a este movimiento de acceso abierto. Eh, y bueno, un ejemplo claro es nuestra, nuestra universidad que ya tiene mucho tiempo eh, en el, con este tipo de plataformas. Ahora, ¿en dónde podemos ver eh, el acceso abierto en el mundo? Eh, de forma eh, nacional y, y de, de casa, pues está el repositorio institucional, que está a cargo de la Oficina de Conocimiento Abierto. Otro es la Hemeroteca Digital y Redalí. Bueno, todos cono conocemos el impacto que tiene Redalic en, esta, en este movimiento de acceso abierto, que ya es internacional como tal, y DOA, eh, que es el directorio de acceso abierto para libros, y también está el, el directorio de acceso abierto para artículos, que es el DOA. Ya dentro de la forma internacional, pues tenemos a Dianet, eh, las mismas licencias Creative Commons que sirven para eh, proteger a las obras que se tienen este, en acceso abierto. Eh, en acceso abierto no quiere decir que eh, no están protegidas bajo un término legal como tal, sino también para este tipo de, de licencias existen, este, perdón, este tipo de trabajos existen las licencias Creative Commons. Bueno, y existen eh, otras plataformas como BASE, eh, en la cual nosotros podemos acceder a a más de 200 millones de, de, de investigaciones en las cual el 60% es en acceso abierto y la mayoría viene de universidades o de alguna eh, institución confiable. Entonces, de acuerdo a, la, a lo que les comentaba la infoxicación eh, el acceso abierto es una posibilidad para encontrar información verdadera y confiable que nos puede ayudar a la a, a nuestras investigaciones como tal ahora ¿cuáles son los beneficios que brinda el acceso abierto? pues rápidamente bueno, eh, a los investigadores eh, eh, que, que tienen sus artículos en acceso abierto lo que les ayuda es ganar más adeptos mucha gente los va a leer creo que el fin de cualquier escritor de cualquier persona que hace una investigación es que lo lean y si los investigadores publican en alguna revista de paga, pues tendrá sus lectores. Pero será un poco menos a que si lo ponen en acceso abierto. Ahí tendrán muchísimos más descargas, van a tener más citaciones, van a ganar más adeptos. Ahora, esta es una parte del, del autor brindando su investigación a la, al mundo como tal. Ahora, el investigador también necesita acceder a la información, por lo tanto, él puede acceder a los resultados que se está haciendo en otras universidades. Como vuelvo a poner el ejemplo eh, de, del COVID. Ahorita muchos investigadores están apoyando en estos en estos este, estudios, en estas investigaciones que se están haciendo en otros países, en otras universidades, y le están ayudando a hacer sus propias investigaciones. Eh, sus, sus investigaciones, por lo tanto, también se puede dar promoción en cualquier este, parte del mundo. Mientras eh, eh, las demás partes tengan el eh, acceso a Internet, entonces pueden acceder a estas investigaciones. Hemos tenido aquí en, la, en, en el repositorio eh, muchos peticiones o, o pidiendo los contactos de algunos investigadores, incluso de algunos alumnos. Eh, que leyeron su tesis y les interesa este, apoyarlos o, o hacer una investigación en conjunto. Por lo tanto, eso es una de los este, beneficios que les ha ayudado a muchos, tanto alumnos como investigadores dentro de, de nuestra universidad. Ahora, muchas veces eh, lo que se busca es de que nuestra investigación dure. Ajá. Eso no tenemos como tal una certeza en alguna en, en alguna revista. Posiblemente, eh, durante cierto tiempo, mi investigación se oculte. Eh, bueno, también va dependiendo de, de, de la revista o de la editorial que nosotros vayamos a, a publicar. Mientras que dentro de las plataformas de acceso abierto, tenemos asegurado una preservación como tal, en las cuales puede seguir... Eh, difundiéndose en las diferentes este, plataformas y diferentes partes del mundo. Eh, esto no, no tiene como tal un límite para que mi estudio, mi investigación se quede en esta plataforma. Ahí, bueno, y como les comentaba, cuando hacemos la búsqueda en este, de nuestra, no de, sé, sea, de, incluso de alguna palabra en, en algún buscador, tenemos la certeza de que nuestra investigación va a salir este en en los resultados esto nos va a ayudar entonces a que como les comentaba a ganar adeptos a que nuestra investigación fluya y que sea conocida nuestra investigación incluso nuestro propio nombre eh, cuáles son los beneficios para del acceso abierto para los investigadores bueno como les comentaba aumenta el impacto y la valoración de su producto eh, muchas veces tienen mayor número de citas, que claro, la, la citación no infiere a que sea un buen estudio, pero sí a que sea conocido y que sea criticado. Eh, el, el, el investigador lo que quiere es de que su investigación se, se, se conozca y que, bueno, de acuerdo a sus intereses, pueda buscar renombres o pueda sobresalir el acceso abierto le puede permitir esto, eh, que su investigación o sus investigados, investigaciones fluyan. Eh, gracias al acceso al Internet, tenemos acceso a cualquier parte del mundo. Por lo tanto, eso pasa con eh, nuestras investigaciones. Todo lo que eh, depositamos en dentro del repositorio institucional, en este caso, eh, es fácil que sea visto por diferentes países. Dentro de las estadísticas que tenemos aquí en el repositorio podemos ver que muchos países este, internacionales ven, leen, descargan este, nuestros productos, nuestros documentos que se depositan de ustedes. Eh, por lo tanto, eso también permite una rapidez. Al momento de que es aceptado en el repositorio o depositen en alguna plataforma de acceso abierto... Su, la difusión de sus publicaciones es inmediata Ajá. Eh, esto les ayuda mucho porque el, el, el, el, a diferencia de de, algunas, este, de un artículo pues se tiene que esperar en que sea evaluado en que sea aceptado y, y, ten, y, y en caso de que sea rechazado volver a depositarlo y bueno este, esto nos ayuda entonces A que los documentos Nuestros documentos sean este, De una difusión rápida e inmediata También permite el, al investigador Mantener el control de sus investigaciones Y derechos de autor Como les comentaba, para ellos Existen las licencias Creative Commons eh, estas, estas licencias permiten al, al investigador a Proteger su obra eligiendo de las Seis posibilidades, una, para proteger. Todas ellas siempre va, va, los obligan a reconocer a los autor, al autor o autores de, del producto y también los obligan a, a respetar. Eh, estar en acceso abierto no significa descargar y, y, este, y hacer de la obra lo que sea. Esas licencias los protegen tanto de que no sea lucrativo de que siempre se reconozca al autor o autores de que puedan haber este derivados de sus obras o no. O que se sigan, en caso de que existan derivados, se siga con la cultura de acceso abierto. Y esta es decisión del investigador de mantener el control. Esto en, en lo que es este, el repositorio. En algunas plataformas, en algunas revistas, ya tienen una licencia por por default, digamos, eh, en la cual el autor ya sabe qué va a pasar con, con sus obras y cómo va a estar protegida. Y el problema y muchas veces la duda del investigador es de que si mi investigación es, está publicada en una plataforma de acceso abierto y el usuario puede a, acceder a, a mi investigación, descargarlo, entonces el mayor miedo de cualquier persona es de que su documento caiga en plagio. Uh -huh. Pero, este, tanto en, desafortunadamente, tanto en el acceso abierto como en las plataformas de paga, existe esto, el, de, el problema del plagio. Eh, Eso no es una justificación como tal. Pero, lo que sí tiene que tener en cuenta el, el investigador es de que su investigación sí está protegida bajo las licencias Creative Commons y que, por lo tanto, no debe de temer mucho en, en de que su, su documento sea este ocupado para malos fines, como tal. Ahora, tanto el acceso abierto nos puede ayudar al usuario, aquellos que estamos investigando en algún tema a los estudiantes tanto a los mismos este, investigadores que están apoyándose en, los, en, en sus propias investigaciones es decir, entonces el acceso abierto permite eh, eh, acceder poder acceder a diferentes documentos de forma gratuita como les comentaba aquí el único obstáculo que tenemos es la conexión a internet ahora el acceso abierto en la OEM. Eh, eh, este movimiento, pues ya tiene este, más de 17, 18 años dentro de, de nuestra universidad. Eh, aquí tenemos una línea de tiempo en la cual este, podemos ver, eh, la primera, pues es Redalib, eh, creado en 2003. Eh, esta plataforma es la más grande dentro de nuestra universidad y de América Latina, bueno, este o, o una de las más grandes. Eh, afortunadamente, los que no tenemos en casa. Esta, esta plataforma podemos acceder a diferentes tipos de, de artículos en las cuales todos y son en acceso abierto. Eh, un del segundo... La segunda plataforma pues, es el repositorio institucional que fue creado en 2011. Pero a partir de hace cinco años, bueno, pues ya es, eh, lo ha sido este, manejado eh, por la Oficina de Conocimiento Abierto. También a través de esto se hizo lo que es el mandato institucional de Open Access que fue creado en 2012. En, en dicho mandato pues nos ha... Cierta información acerca de, de, de eso del acceso abierto, cómo nuestra universidad se mantiene eh, este, manejada a través de este, de este movimiento que es el acceso abierto, eh, qué se puede hacer y cuáles son las plataformas que se tienen acceso abierto. Bueno, el impulso a las reformas de ciencia y tecnología fue creado en 2014. Eh, la oficina de conocimiento abierto fue creado en 2015. En esta oficina es la primera que se hace en, en México, es la primera que tiene eh, bajo su cargo el, el, el repositorio institucional y que básicamente lo que se hace dentro de la oficina de conocimiento es tratar de divulgar eh, la, la cultura o el movimiento de acceso abierto. Esto bajo diferentes conferencias, eh, bajo diferentes este, capacitaciones, tanto a los investigadores, a los alumnos, para que conozcan, este en el caso de los investigadores, que lo sigan conociendo y que apuesten a, a depositar sus documentos en acceso abierto. ya los alumnos a decirles cuáles son las plataformas a las cuales pueden acceder para sus investigaciones, sus tareas y que tengan una, una certeza que la investigación es confiable. Este tipo de, de capacitaciones los hemos llevado a cabo desde pues ya de hace, a, hace como cinco años y que afortunadamente ha brindado buenos frutos este, a través de la de toda la comunidad universitaria. Este, a partir de ello sí, también se, se regenera lo que es el reglamento de, de acceso a en Otra de las plataformas que se tienen de nuestra universidad es la hemeroteca digital este OEM. en esta plataforma se tienen básicamente se tiene lo que son las revistas completas y revistas institucionales eh, a través de ella bueno ya ya, ya, ya tenemos una, una plataforma específicamente donde se depositan todas las, las revistas y la cual eh, podemos acceder a ellas sin ningún costo y sin ningún problema uno de los nuevos proyectos que, que tiene dos años, que se creó, es el proyecto de Amélica. Eh, este, este es un proyecto que fue este, fundamentado y que salió de esta plataforma de, de Redalic. Eh, en este proyecto lo que se busca es tratar de seguir expandiendo la cultura de acceso abierto y y que... Y bueno, y que los editores puedan tener una mayor información acerca de cómo depositar, cuáles son las plataformas que se tienen este, de acceso libre y, y básicamente es, le ayuda sobre todo o más a tanto a los artículos y a los editores como tal. Y finalmente tenemos lo que son las políticas y lineamientos del repositorio institucional. Eh, estas políticas, bueno, tienen un año que se crearon. Eh, fue apoyado bajo diferentes secretarías este, y direcciones dentro de nuestra universidad, en la cual lo que se buscó es que toda la información, todos los documentos que se depositan en el repositorio estén mayor o, mayor o mejor protegidos, este, tengan una mejor este, forma de depósitos, tengan un mejor llenado dentro de los... Datos que se depositan a, a, al momento este de subir los, los productos. Y para que no exista algún problema, o evitar que existan los problemas de rechazo eh, del repositorio as, para sus documentos. Entonces, ¿cuáles son las plataformas de acceso abierto en la OEM? Bueno, aquí está el repositorio institucional, eh, el Redalic, américa y Meroteca Digital. Una de las plataformas que también también entran este, dentro de las plataformas de acceso abierto, es la biblioteca digital. Eh, pero bueno, estas son las principales eh, plataformas en acceso abierto. Entonces, ¿qué es el repositorio institucional? El repositorio institucional, o RI, es una plataforma digital eh, institucional donde se contiene información científica, tecnológica eh, o de innovación académica y cultural, pero específicamente la que se genera en nuestra universidad. En, eh, por lo tanto, aquí vamos a encontrar información eh, de alumnos, tales como tesis, eh, desde licenciatura, maestría, doctorado y también de profesores. Eh, en la cual, bueno, aquí podemos encontrar lo que son algunas este, actividades como PowerPoint eh, Antologías no todas claro pero este sí podemos encontrar mucha información que los mismos este, profesores pueden ocupan dentro de sus clases y de los investigadores en este caso podemos encontrar sus artículos eh, capítulos de libros en acceso abierto desafortunadamente sab eh, sabemos que no todo puede estar en acceso abierto puesto ...todo lo que se deposita en el repositorio institucional, eh, ya que muchas veces... Bienvenidos al seminario web. Los Por favor, espere. El seminario comenzará en breve, así en, que le rogamos que permanezca en para. línea. Por lo tanto, no pueden estar como tal eh, en acceso abierto en nuestro repositorio, ya que esto podría tener algunos problemas legales... ...tanto en nuestra universidad con las revistas. Pero este Sí tenemos mucha información, muchos artículos eh, en acceso abierto. Y bueno, eh, eh, también lo que existe en el, eh, en el RI de la Como les comentaba, la producción científica, eh, hasta ahora tenemos 12,263 productos, en los cuales eh, encontramos lo que son artículos, capítulos de libro, especialidad, libros, eh, preprint, tesis de maestría tesis de doctorado el seminario comenzará en breve por Aquí favor, permanezca en línea de esos 12.263 como les comentaba, no todos son en acceso abierto pero sí un gran porcentaje en el cual ustedes pueden acceder a, a, a ello ¿no? y esto es debido a que cada producto pues tendrá su, su razón de ser y su razón de formar legal de que se pueda o no depositar Dentro de la producción académica hasta ahora tenemos 14,530 y en las cuales podemos encontrar antologías, apuntes, guías de evaluación, guías didácticas, ensayos eh, y lo que son las tesis de licenciatura. Aquí lo que se busca es también que el, los alumnos puedan acceder a esto. Eh, algún, tenemos algunas antologías, algunas en acceso abierto, eh, muchas veces no se pueden, lo que son apuntes o las guías de evaluación. E incluso cuando están ya en la, en la elaboración de sus tesis, pueden acceder a otros trabajos que hicieron eh, sus antecesores o eh, el alumnado. ¿no? Y les puede ayudar eh, para mantener esta información de una forma fidedigna. otra son la producción tecnológica y de innovación. Aquí solamente encontramos lo que son patentes. Hasta ahora solamente tenemos cinco y básicamente son este eh, producción de tecnología e innovación la última es la producción cultural aquí encontramos lo que son este fondo activo eh, algunas este, obras artísticas poemas y algunos productos que depositan los museos de nuestra universidad en esta producción tenemos 2.746 eh, productos estos estos productos los podemos encontrar en el repositorio institucional y como les comentaba eh, gran porcentaje de estos productos están en acceso abierto este es el barney eh, perdón el, el la, la página principal del repositorio en el cual bueno eh, podemos encontrar el banner de noticias eh, relevantes aquí bueno podemos encontrar las últimas este noticias que, ...que se están haciendo dentro de nuestra universidad... ...tales como conocer los nuevos lineamientos... ...del repositorio institucional... Eh, ...algunas noticias como las ligas hacia nuestra página de YouTube... ...bueno, y ahí se van desarrollando las noticias últimas... Eh, ...que se están desarrollando en, en, en, el, en la oficina. También tenemos la que son las comunidades temáticas... ...dentro de estas comunidades o estas colecciones... Pues especifica más una búsqueda, ¿no? Tenemos eh, la colección de institutenses donde podemos encontrar sus obras eh, principales, eh, también el archivo histórico, eh, cart eh, cartográfico y estratégico, algunos objetos de aprendizaje, ciencias sociales, y en la cual nosotros podemos encontrar eh, esta información más directa. Uh -huh. Para ya no buscarlo dentro de todo el repositorio, ahí podemos acceder para encontrar alguna información específica como tal. También tenemos en el menú de opciones de acceso a la producción. Ahí, bueno, podemos encontrar todavía más específicamente lo que son las comunidades OEM. Ahí podemos encontrar qué, qué, qué, estás, qué se está haciendo en cada facultad, en cada secretaría. Bueno, en caso de que tengan este, producción como tal, si buscamos específicamente sobre, información sobre alguna eh, facultad, podemos acceder a ella sin ningún problema. También tenemos lo que son las colecciones, colecciones temáticas, eh, la interoperabilidad con Acid prototipo CRIS o AM, eh, más vistos, estadísticas y manuales. Este tipo de colecciones pueden eh, brindar apoyo tanto a los alumnos, tanto a los investigadores, para conocer qué se es está haciendo eh, dentro de nuestra universidad, hacia dónde vamos. Eh, y la última es la opción de búsqueda. Ahí, bueno, dentro de la búsqueda tenemos los que llamamos filtros y podemos encontrar o buscar información, eh, ya sea por fecha de publicación, autor específico, título, materia o tipo. Este tipo de opciones nos permiten acercarnos tanto más a los documentos, a las investigaciones de forma ya más específica. Estos filtros les ayudan mucho para eh, saber qué se está haciendo de hace dos años para acá sobre cierta información o qué se está haciendo este en, en cierta facultad como tal o ¿Cuánta información tiene una, un, un autor en específico publicado en el repositorio? Eh, en la parte de abajo tenemos otras plataformas de acceso abierto, tales como eh, Remery, La Referencia. Ahí podemos acceder, eh, sobre todo, a una información específica sobre la licencia Creative Commons. Y una plataforma que les puede ayudar mucho a los investigadores es la página de Sherpa Robeo. Eh, dentro de esta página podemos encontrar... Y algunos datos principales sobre las, una revista en específica y podemos ver si el documento puede estar en acceso abierto o no si puede estar este bajo qué tiempo de embargo todos este tipo de datos nos los da o nos ayuda este esta plataforma una de las plataformas más grandes o creo que de las más grandes de nuestra universidad, es Redalic. Eh, Redalic es un sistema de indicación en, principalmente de revistas eh, o artículos de alta calidad científica editorial, no solamente de nuestra universidad, sino ya es de Latinoamérica también, en la cual podemos acceder a, a este tipo de, de investigaciones, este tipo de, de artículos sin ningún problema, todo está en acceso abierto y si su modelo de, de publicaciones sin fines de lucro. Eh, claro está que cada, cada artículo puede estar eh, publicado bajo cierto, este, bajo, bajo ciertas licencias Creative Commons. Eh, actualmente ya tiene 18 años desde, desde su creación. Creo que la semana pasada este, publicaron en sus redes de que eh, acaban de cumplir 18 años. Y esto es un gran mérito tanto para nuestra universidad, para aquellos que comenzaron este proyecto eh, y que ha sido un pionero tanto en, en, en nuestra universidad, en México y América Latina. Eh, actualmente cuentan con 1,381 revistas científicas en línea. Afortunadamente, eh, todas ellas son en acceso abierto. Y... Tienen 685.852 artículos a texto completo eh, sin ningún problema. Ahí esta plataforma nos ayuda mucho eh, porque, primero, está en acceso abierto. Y segundo, cuando nosotros descargamos algún documento, podemos tener acceso a, a descargar también lo que son le, la forma de citación. Ajá, y esto es para conocer o saber cómo se citan este tipo de artículos en nuestras investigaciones. Y eso ayuda mucho para evitar el gran problema de lo que es el, el plagio. Esto también a los alumnos que ahorita nos están escuchando pueden acceder a, este, a estas dos plataformas, tanto del repositorio como Redalic. Y la última es la hemeroteca digital. Este... Eh, esta plataforma no tiene mucho eh, que se creó, pero aún así ya, ya cuentan con 22 revistas este, dentro de su, de su plataforma. Todas ellas son de casa, son de institucionales. En las mismas podemos encontrar este, todas las revistas completas, eh, cuentan con más de 7000 artículos a texto completo, eh, en PDF las podemos descargar sin ningún problema, como les comento, nuevamente, respetando las licencias que cada una tiene. Eh, son 12,161 autores de diferentes países. Eh, ahí podemos acceder eh, a las revistas, a todo lo que está haciendo, incluso desde ciertas temáticas, desde ciencias sociales, este y otras disciplinas como tal y eh, podemos acceder a las investigaciones que se están haciendo en nuestra universidad y en otras partes de, de, del país que, donde los autores pueden publicar en estas revistas como tal américa este bueno es el último la última plataforma eh, esta surge en 2018 que bueno esta es una plataforma para, eh, con iniciativa para construir una, un sistema, eh, principalmente en las en los editores eh, de, de, de América Latina. Como tal, nuevamente esta plataforma está en acceso abierto, en la cual podemos encontrar cómo diferentes revistas se están integrando a este proyecto, este que, que es nuevo, y que está bajo este, principalmente cargo Redalic, eh, al, asimismo con la UNESCO y diferentes este, instituciones. Este es un proyecto que puede ayudar este, o puede aportar mucho a lo que son los sistemas vigentes de evaluación. Para, bueno, esto es principalmente incluso para los mismos investigadores, este, sobre todo con esos sistemas de evaluación que que vienen por parte de CONACID les puede brindar ayuda eh, o asesoría esta, esta plataforma que, que se encuentra o que forma parte de redalí Una este, de, las, de las respuestas que podemos encontrar es por qué utilizar el repositorio institucional como fuente de consulta. Bueno, como les comento eh, desde el inicio, porque... Primero, porque tenemos una información confiable. Toda la información que se va creando dentro de nuestra universidad la podemos encontrar en el repositorio institucional. Eh, tanto tesis de los alumnos, investigaciones de los profesores, eh, proyectos que se están haciendo, todo puede estar resguardado en el repositorio institucional. Segundo, eh, de que es un movimiento que va en pos del, del acceso abierto. Eh, desearíamos que todos los documentos que han sido depositados en el repositorio estén en acceso abierto. Como les comentaba, esto muchas veces no es posible, pero tratamos de buscar y de incentivar a los investigadores que, que prueben eh, depositar sus documentos en plataformas de acceso abierto, en revistas de acceso abierto. Eh, esto no solamente es beneficioso para ellos, sino para la sociedad en sí. Preservación. Tratamos de buscar aquí en el repositorio institucional que todas estas investigaciones, todos estos documentos que se depositan, se preserven. Es decir, que, es, que, que tengamos la seguridad de que nuestro documento siga por los siglos de los siglos. Eh, pero... Eh, Ese es una de los eh, obstáculos que hemos, eh, hemos podido tener. En... La tecnología va cambiando eh, este, a pasos agigantados. Eh, y podemos ver que muchos formatos pueden ir cambiando. Ahorita el formato principal es el PDF. Eh, sin embargo, dentro de cinco años posiblemente ya no lo sea. Entonces, tenemos que buscar la forma de cómo todos los documentos que tenemos ahora en PDF, en, en PowerPoint o en Word, podamos preservarlos para los siguientes este, años. Y ese es un, un gran reto que ha tenido la, la, la, la oficina, pero que hemos llevado a cabo este con algunos contratiempos, pero hasta ahorita todo bien. Nuevamente, la visibilidad. Eh, hemos visto que dentro de las estadísticas de, del repositorio, que muchas investigaciones han sido visibles en muchos países. Una este, una grandeza que tiene el repositorio es de que eh, nos han llegado mensajes donde diferentes países, diferentes institucionales, tanto nacionales como internacionales, tengan interés en ciertos proyectos que se hacen en la, en la universidad. Eh, piden estar en contacto con los alumnos de ciertas investigaciones, incluso para invitarlos a que den alguna conferencia. Eh, asimismo, también a los, a los investigadores que se ponen en contacto para eh, pedir información o apoyo sobre cierto artículo que se publicó. Eh, hemos tenido un muy buen muy buena respuesta en este tipo de, de, de proyectos en la cual tanto se hacen aquí en la universidad y pueden haber un vínculo con el, con el mundo. Otra es la interoperabilidad. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es la interoperabilidad? Bueno, pues es formar vínculos con, con otras universidades, con otros repositorios, eh, a través de un solo repositorio, en este caso, que es el Repositorio Nacional. Estamos eh, en esta interoperabilidad eh, con el Repositorio Nacional de CONACYT, en la cual nosotros formamos de los 10 primeros eh, repositorios eh, a nivel nacional más consultados. Esto es un buen punto para nuestra nuestro repositorio porque podemos tener la certeza de que eh, estamos siendo leídos, Ajá. Eh, mucha gente no solo de forma internacional sino sobre todo nacional accede a nuestro repositorio y otros este, repositorios ven qué se está haciendo en nuestra, en nuestra universidad, por a través de ello bueno, se mantiene una mayor comunicación entre investigadores, no solo de nuestra universidad, sino de otras. Ajá. Entonces, eh, esta mayor comunicación entre investigadores es una prueba de que nuestro repositorio va por buen camino. Y evaluación. Aquí este, podemos ver que el repositorio ha sido una de, de las plataformas en la cual el, los investigadores... Se pueden apoyar y pueden sus producciones pueden ser evaluadas bajo di, eh, diferentes eh, sistemas de evaluación de nuestra universidad. Lo que depositan son evaluados eh, y les sirven para tener un, un vínculo con, con, con el repositorio nacional y, con, y principalmente con conacid Que conacid vea qué se está haciendo en nuestra facultad, perdón, en nuestra universidad y qué se está haciendo este para este movimiento de, de acceso abierto. Ahora, ¿cuáles son los logros que ha tenido el repositorio? Bueno, eh, anteriormente había un, un ranking de repositorios que se llamaba WebOmetrics, este, que desapareció en el 2017. Bueno, sobre todo en, en la parte de repositorios. Ahí estuvimos en los primeros lugares, este... Eh, mucho tiempo de, los, de forma nacional y nos mantenimos en forma este, américa latina dentro de igual de los eh, de los primeros eh, esto fue un era un ranking bueno que cada año salía o cada dos veces al año salía y podíamos ver qué tan qué tan este dónde estaba el proyecto este en ese momento en a nivel nacional e internacional eh, tenemos dentro de la lo que es el repositorio nacional, tenemos posicionamiento nacional de la producción generada en la OEM 2018 a la fecha, ah, tenemos el poblamento nacional, sexto lugar nacional, consultas de, por producto, 8 de 10 recursos más consultados y consultas por institución el tercer lugar nacional. Esto es a través del, del repositorio nacional. Como les comentaba, no hemos bajado de los del top 10. Hemos mantenido este, este lugar o estos lugares a través de, el, de dos años y nos hemos mantenido en, esta, en estos principalmente este, estos lugares eh, y que nos ha ayudado a, a ser más vistos eh, dentro de este de estas estadísticas que saca con la CID, que saca el Repositorio Nacional, eh, hemos, nos dan como que información de cómo va nuestro repositorio, eh, cómo van, cuántas veces son descargados, cuántas veces son este, vistos, los diferentes productos que tenemos en, el, en los repositorios. Eh, afortunadamente, hemos tenido muy buenos resultados, eh, ya que el, el primer lugar de las, este, de las visualizaciones eh, lo tuvo o lo tiene actualmente este un producto de nuestra universidad de nuestros investigadores que es, se llama el libro se llama o el capítulo se llama la deuda externa en la historia de México el cual se ha mantenido en primer lugar de los este, de las visualizaciones esto quiere decir que los productos que ha tenido nuestro repositorio es visto por los demás esta es una prueba de que el repositorio y el acceso abierto funcionan. Eh, igual tenemos el segundo lugar, quinto. Hemos mantenido este tipo de, de, este, de documentos de vista, de visualizaciones que nos dan certeza de que todo lo que depositan en el repositorio es visto por los demás. Asimismo, de que el acceso abierto o apostar por el acceso abierto nos ha brindado buenos resultados, no solamente a, a la universidad, sino a cada uno de los investigadores. Eh, ustedes pueden ver en la parte de abajo cuáles son, han sido estos documentos que están en, en los primeros lugares de visualizaciones este, eh, a través del Repositorio Nacional. Estos, eh, estos libros, estos capítulos, artículos, ustedes pueden ir directamente a la página del Repositorio eh, Nacional y pueden ver que nuestra universidad, nuestro repositorio está en los primeros lugares. Estamos aportando eh, ciencia a, a, en primer lugar a, a México y en segundo al mundo. Sabemos que el, los productos están teniendo buenos resultados, de que el acceso abierto es una buena forma de poder difundir nuestra información, nuestro conocimiento, nuestra ciencia y que podemos dar nuestro, aportar nuestro granito de, de arena para eh, apoyar a las problemáticas o a las crisis que se están viviendo o que se vivirán eh, en la humanidad. ¿Cuáles son los alcances y logros del acceso abierto en el mundo? Bueno, la preservación de la propiedad intelectual, el acceso libre y visibilidad ...y producir y compartir en las redes. Esta es un, una forma de englobar lo que les he comentado. Tenemos la certeza de que nuestro documento va a ser difundido, va a ser leído por más gente. De que toda la producción que tenemos o que publicamos en diferentes plataformas de acceso abierto... ...primero, está protegida y segundo, este, va a aportar algo al mundo. Nuevamente les pongo el ejemplo de, de nuestra situación actual. Eh, muchas plataformas de acceso abierto, incluso muchas plataformas eh, grandes y, de, y que son de, de forma, en cierta forma de, por decirlo, eh, cerrada. Eh, muchos de ellos abrieron este campo de investigaciones de, de, del COVID-19. A pesar de que es una revista de cerrada o con fines de lucro, este tipo de investigaciones las, las dejaron abiertas al público uh -huh. para que todos pudieran aportar sus investigaciones, pudieran aportar eh, una forma de solucionar esto. Eh, afortunadamente, el mundo, bueno, o estas eh, plataformas se unió y pudimos ver que se puede apostar por el acceso abierto. Ahora, ¿qué hace la Oficina de Conocimiento OCA en la OEM? Eh, bueno, pues definen y establecen las políticas institucionales acerca del, del acceso abierto y en las producciones que, que son desarrolladas en nuestra universidad, tanto producción académica, científica, tecnológica, de innovación y cultural. Toda esta información, o la mayoría, es generada dentro de nuestra universidad. Eh, de, los, de lo que hacemos principalmente pues es fomentar y promover la cultura de acceso abierto en las diferentes este, instituciones, facultades, eh, donde podemos ir y, y mencionar, bueno, darles a conocer qué es la cultura de acceso abierto, cuáles son las eh, beneficios que les brindan el acceso abierto tanto a investigadores como a los alumnos. También otras de, lo, de las partes que hacemos bueno, pues es capacitar a la comunidad, eh, no solamente a que conozcan el repositorio, sino que puedan saber cómo acceder a las, a las publicaciones, cómo, eh, saber qué se tiene en el repositorio, qué se puede depositar y quién lo deposita. Eh, asimismo, también lo que buscamos es promover no solamente que se acercan al repositorio, sino a las diferentes plataformas, tanto la hemeroteca digital, eh, Redalic, la biblioteca digital, en la cual estas plataformas son institucionales y podemos acceder a ellas eh, sin ningún problema. Y también, eh, ya de forma eh, más internacional, enseñarles cuáles son las diferentes plataformas en acceso abierto y que tengan la certeza de que esa información que puedan encontrar en estas plataformas es verídica y les pueda servir eh, sin ningún problema en sus investigaciones. Muchas de estas plataformas internacionales eh, son accesibles y son fáciles de manejar, eh, ya que puede, podemos ocupar los filtros y a partir de ello podemos buscar información específica tanto de alguna temática en especial o un año, incluso institución, autor. Todo ese tipo de, de, de, de, de situaciones las, las vamos en las capacitaciones que tenemos en la, en la oficina de conocimiento abierto. Y asimismo lo que buscamos es tratar de incentivar a que los investigadores, los alumnos depositen sus, sus documentos en el repositorio. Esto es para que pueda tener una preservación sus documentos, eh, se pueda conservar toda esta producción que se está generando en, nuestro, en nuestra universidad, donde toda información, todo documento es importante eh, en, su, en su haber, y que esto podría ayudar a diferentes eh, personas en el mundo, a otras generaciones, y tratar de que esta, esta, esta comunidad universitaria apueste por el acceso abierto. Asimismo, eh, como les comentaba, otra de las formas que se hace es identificar las obras de dominio público. Saber qué está en acceso abierto, qué puedo descargar y si no está en acceso abierto, qué se puede hacer para poder acceder a ella. Pero todo esto, claro, está de forma legal. Ahora, eh, la, tequi, la, el, la institución que dicta las normas este, de forma nacional, bueno, pues es eh, Conacit, en la cual nos da ciertas normas para que los repositorios sigan este, y puedan este, ser interoperables con el, con el repositorio nacional. Estas reglas eh, nos las dan y lo que tratamos de hacer en la o lo que hacemos en la oficina es de que la comunidad universitaria conozca estas este, estas normas, eh, estas estrategias que nos brinda ACID y saber cómo vamos a funcionar, este, cómo vamos a comentárselos a todos los investigadores para que eh, esta interoperabilidad siga en su curso, que no haya ningún tipo de, de, de dificultades eh, y que podamos estar eh, en estos 10 primeros lugares, en el repositorio nacional. Eh, por lo mismo, lo que buscamos es apoyar entonces esta interoperabilidad. Eh, y esto sirve mucho para las líneas de investigación, para esos vínculos entre investigadores con otros investigadores o alumnos eh, con otras personas, tanto nacionales como internacionales. Por lo tanto, lo que se hace... Este, es tratar de, de mantenernos en, esas, en esos primeros lugares, ser o buscar ser eh, los repositorios más buscados, más leídos, más visualizados. Afortunadamente, hasta ahora, en dos años, hemos tenido buenos resultados. Eh, tenemos la certeza de que nuestro repositorio es visto por los demás, de que todo lo que está en acceso abierto en el, repositorio pueda pueda ser visto. Esto bueno sería todo por mi parte. Aquí están los datos de contacto. Están los teléfonos de la oficina de conocimiento abierto. Eh, mi correo electrónico, el correo electrónico de la oficina. Y donde nos encontramos eh, de forma física. También están nuestras redes en las cuales ustedes pueden encontrar... Eh, mucha información, es tener en contacto con nosotros por cualquier duda eh, que se tiene o acerca de, de cierta información específica, eh, algunas dudas que puedan este, tener y que nosotros podemos apoyarlos en buscar alguna respuesta. Bien, gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias por representar a esta oficina y por compartir a todos los que nos acompañan, integrantes de nuestra comunidad, personas de otros países, de otras instituciones, que conozcan un poquito sobre los proyectos en acceso abierto, que como bien comentaste, nuestra universidad, siendo pionera en el tema, ha resaltado ya de alguna manera en el nombre de nuestra institución por estos proyectos con esta eh, calidad y con, esta, eh, con, el, con el objetivo de lo que se busca, ¿no? que es democratizar eh, el acceso a la información. Por aquí tenemos algunas preguntas. Eh, Gabriela Morales Vega nos dice, ¿podría abundar en el origen del término infoxicación? ¿Quién lo acuña y dónde podríamos obtener más referencias? Esta, esta, este término como tal este, surge a partir de esa eh, necesidad de encontrar una información como tal exacta. Eh, la verdad, no tengo bien claro quién lo acuña o de dónde sale, Ajá, pero eh, lo que sí podemos, sí podemos encontrar mucha información acerca de, de qué es la enfoxicación, cómo podemos prevenirla, eh, eh, incluso hay algunos artículos en las cuales nos pueden apoyar. Eh, como les comento, no tengo claro quién, quién, la, quién la cuña o de dónde surge, sí, pero sí es de que existe mucha información a partir de ella. Eh, no, incluso si, si, si, se, si se puede y me lo permiten, eh, les podría ayudar este, o mandar este tipo de artículos que son claros y específicos y que les pueden aportar mucho, pero... Muchas gracias, Jorge. Otra pregunta. Héctor Rafael Orozco Aguirre nos dice, ¿Hay plataformas de acceso abierto que permiten compartir bancos de datos e imágenes, software y otras cosas extras que en el repositorio institucional aún no se puede hacer? ¿Habrá en un futuro cercano esta posibilidad? Pues uh, lo que se deposita en el repositorio, pues sí, este... Tenemos eh, algunos proyectos como de lo que se hacen en diferentes facultades, eh, tales como algunas imágenes, pero así como base de datos, sí podría ser un, un proyecto que nos puede este, ayudar mucho, pero hasta ahorita no, no, no tenemos como tal... Eh, estas eh, sí como que esta información eh, pero sí sería un buen proyecto de, de poder eh, a, a, apoyar e incluso aprovechar lo que es la eh, esta interoperabilidad porque sí se puede si buscamos en el repositorio nacional hay repositorios específicos sobre, sobre estas pero este eh, y que son básicamente repositorios eh, que están especializados en esto. Nuestro repositorio eh, como tal eh, no se especializa en eso, pero se puede aportar eso. Eh, podría ser un proyecto nuevo. Si sí tenemos incluso algunas... Este, eh, ahorita nuestro repositorio es, es solamente para para documentos que se están haciendo en nuestras universidades, pero sería un proyecto eh, nuevo y que podría aportar mucho. Sí, claro, también eh, puede lo que de los obstáculos que podría tener esto, pues es la infraestructura. Eh, la verdad, desconozco si nuestro repositorio puede aportar esto. Eh, si si la infra, infraestructura que se tiene eh, puede ayudar para crear un repositorio bajo esto, este, puede almacenar ese tipo de, de documentos. Así es, muchas gracias George y aunado al comentario que tú nos compartes y nos respondes, eh, efectivamente en este momento eh, los repositorios institucionales se han enfocado un poquito más al almacenamiento de datos de investigación resultados de, una, de un proceso de, de investigación que caen en, en, en lo que son artículos, capítulos de libros, libros, eh, las tesis mismas. Entonces, eh, esto es en la parte que se han enfocado, pero como lo comentabas también, hay algunos repositorios que tienen otros fines, incluso si ustedes ingresan a lo que es el Repositorio Nacional, van a encontrar eh, repositorios que efectivamente almacenan eh, en su contenido lo que refiere a imágenes, porque esa es su función, esas son las actividades esenciales que, que se realizan en algunos centros de investigación. Eh, por ejemplo, en este momento el Repositorio eh, Nacional eh, direcciona y, y cita a lo que es el Repositorio de Datos del Servicio Sismológico Nacional. Y si ustedes ingresan a este repositorio, van a encontrar eh, Materiales que refieren a, a esta información, ¿no? que son más bancos de datos. Pero repito, eh, los repositorios institucionales sí se han enfocado un poquito más a datos de investigación. Eh, también los contenidos van un poquito de la mano de las eh, políticas y lineamientos del repositorio nacional. Hasta este momento nos han eh, marcado pauta de algunos tipos de documentos que son los que son candidatos de interoperabilidad. Entonces, dentro de este concepto de, de alineamiento que Conacid nos señala, se incluye lo que son eh, prácticamente datos de investigación, materiales de tesis, eh, repito, artículos, capítulos de libro. Pero en cuanto a temas técnicos, sí podemos decir que el repositorio en la plataforma que se encuentra eh, trabajando tiene la capacidad para almacenar este tipo de información, lo que refiere, ¿no? Eh, imágenes bancos de datos, y ahí eh, sí dependemos, eh, un tema eh, esencial es el, la infraestructura, porque almacenar bancos de datos, temas de software, sí requiere un poquito de mayor infraestructura. Entonces, para eso necesitaríamos evaluar eh, la dimensión de, de material que nuestra universidad en ese tipo de, de contenidos eh, ...contamos para saber si tenemos la capacidad de infraestructura... ...para poderlo eh, de alguna manera ingresar, ¿no? Pero, repito, si sí lo puede almacenar la plataforma... ...sí se podría poner en disponible y habría que hacer como una revisión... ...una evaluación en temas de infraestructura para poder dar el siguiente paso. Ya en el sentido de si es o no interoperable con el repositorio nacional... Sí dependemos de los lineamientos que Conacid nos señale. Hay un, eh, en el apartado de los lineamientos de Conacid hay un apéndice que nos marca cuáles son los tipos de documentos que en este momento son interoperables. Pero eh, claro que sí, seguramente en un futuro se podrán considerar eh, otros tipos de, de, de documentos en los repositorios. De hecho, nuestro repositorio institucional tiene una sección que refiere a los eh, contenidos temáticos y tenemos información ahí de la facultad de geografía si ustedes ingresan van a poder ver ahí algunas imágenes que al descargarse se podrían abrir con el software especializado también tenemos bancos de datos que nos hablan de los censos que de alguna manera ustedes lo podrán ver en un formato pdf pero sí se cuenta con esta información muchas gracias eh, otro comentario por aquí nos comenta Ebert, una excelente presentación, un tema de interés para nuestra comunidad. Y nos pregunta, ¿usted recomienda el uso de las plataformas de acceso abierto como fuente de consulta para investigación en los proyectos de los alumnos? Pues claro, como les comentaba, eh, aquí en el repositorio específico y en las plataformas de acceso abierto tenemos información confiable, es decir, de que su procedencia eh, viene de una institución, viene de una investigación hecha y que eh, muchas de ellas ya fue revisada por pares, eh, donde esta información puede brindar de gran apoyo a los estudiantes. Eh, afortunadamente tenemos las, eh, debemos de conocer las líneas temáticas que vamos a investigar. A partir de ello podemos acceder a plataformas en específico que sean en acceso abierto eh, sobre estos temas. Eh, y que bueno, eh, lo importante para un estudiante es de que esa investigación es confiable, es verídica y que tiene sustento. Ajá. En el caso de, de los investigadores, bueno, su, su campo de estudio es más amplio. Y por lo tanto, a la, a la forma de leer, eh, o a la manera de leer de ellos, pues pueden verificar que una información, o es más, es más fácil que una información, es verídica o, o inexacta. Pero en las partes de los estudiantes que apenas está abriendo en ese campo de investigación, pues su duda es, esta información que encontré en internet es veraz. Esa es una eh, posibilidad una confianza que les brinda las plataformas en acceso abierto, en la cual esta información es sustentada, es fundamentada y que les brinda una buena información para sus proyectos, sus trabajos, incluso para que se apoyen en el trabajo de, de tesis y que les podrá abrir incluso ideas nuevas, siempre y cuando nuevamente les digo respetando eh, las licencias que, que se colocan en los diferentes productos. Muchas gracias, eh, Jorge. Eh, Flor de María, felicidades por participar eh, como parte de los integrantes de la Oficina de Conocimiento Abierto. Y bueno, muchos de los comentarios refieren a, a la, a la, al agradecimiento y reconocer el trabajo que hemos realizado como universidad en torno al acceso abierto, eh, muchas felicitaciones para esta participación. El tema es de interés para muchos de, los, de, los, de las personas que nos acompañan. y Almazán, estos repositorios son muy útiles para todos los estudiantes. Eh, bien, pues, eh, en general son los comentarios que nos hacen llegar, las preguntas que nos eh, registraron aquí en el Facebook Agradecemos tu participación, eh, Jorge, y bueno, eres quien nos representó en esta semana de acceso abierto como oficina. Estamos muy agradecidos por, de alguna manera, a través de, de, de tu participación, compartir con nuestra, nuestra audiencia, con nuestros integrantes de la comunidad, lo que hacemos, lo que buscamos y lo que nos falta por hacer. Muchas gracias. Eh, voy a permitirme dar lectura al reconocimiento que por parte de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados te hará llegar de manera digital a la letra dice Universidad Autónoma del Estado de México, otorga el presente reconocimiento al licenciado en filosofía Jorge Estrada García por su destacada participación como ponente del tema UAM, Inclusión en el Acceso al Conocimiento, Plataformas Institucionales en Acceso Abierto. Octubre 2020, Patria, Ciencia y Trabajo 2020, año del 25 aniversario de los estudios de doctorado en la OAM. A la firma, el doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales, Carlos Eduardo Barrera Díaz, Secretario de Investigación y Estudios Avanzados de la OAM. Muchas gracias por tu participación. Eh, Jorge, de igual forma, dejamos abierto a cualquier eh, comentario, cualquier duda sobre este tema, con todo gusto, la oficina queda atenta. Eh, no nos resta más que agradecer su, su, su asistencia eh, y, bueno, de alguna manera recordarles que eh, por cada conferencia no olviden registrarse en el link que se encuentra activo, ya que con el 60% nosotros estaremos emitiendo constancias de participación. Estas conferencias que se han brindado durante toda la semana estarán disponibles en el canal de YouTube de la Oficina de Conocimiento Abierto, ...para su consulta futura. De igual forma, colocaremos las presentaciones de las personas que nos han acompañado. Eh, y bueno, hoy es el último día de, de esta serie de actividades que ponemos a disposición de toda la comunidad... ...para beneficio, para cultura en el tema de acceso abierto, para permear todo esto a nuestros eh, compañeros alumnos a nuestros profesores, investigadores y que utilicen estas plataformas. Y bueno, también eh, les comento que las conferencias que se presentarán el día de hoy que refiere al modelo de acceso abierto no comercial, el webinar de UNESCO y el panel de discusión, eh, para poder participar en ellas deben ingresar a un link diferente, eh, pero este, este link ya se encuentra en el programa, por favor, eh, a través de este podrán participar. Pues sería todo por parte de nosotros. Muchas gracias por su participación. Gracias, Jorge. Sí, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.